El abaratamiento de las indemnizaciones por despido, la supresión de salarios de trámite en el caso de despidos improcedentes sin readmisión o la facilidad para esgrimir causas objetivas en los despidos, todo esto consecuencia de las últimas reformas laborales, está haciendo que con frecuencia y muchas veces de manera abusiva las empresas utilicen el despido como práctica habitual. Bienvenidas y bienvenidos a Asesoría Jurídica. ¡Eto! En general, en cualquier momento de la relación laboral, pero sobre todo si se prevé que se puede producir un despido, es conveniente ir recopilando una serie de información tales como nóminas, contratos de trabajo o justificantes horarios que nos pueden ser de utilidad a la hora de interponer una demanda de despido o solicitar una prestación de desempleo. Pero si el despido se produce, ¿qué hacemos? Hoy en asesoría jurídica, ¿cómo actuar ante un despido? Debemos exigir una copia por la que nos comunica la empresa el despido, que por supuesto debe ir firmada por ella. Además debemos comprobar la fecha en la que se dice que el despido es efectivo y por supuesto que la carta que queda en poder de la empresa es idéntica a la que nos han entregado. Hay que tener en cuenta que el hecho de recoger la carta de despido no quiere decir que se estén de acuerdo con los motivos alegados. Así, a la hora de firmar la carta de despido, se pueden utilizar fórmulas tales como recibí y no conforme que permiten al trabajador tener por escrito las causas esgrimidas por la empresa como justificativas del despido y, por otra parte, ir elaborando una estrategia de defensa. Y como medida cautelar, escribir primero la fecha y la coletilla que queramos utilizar como recibí y, por último, firmar la carta. Junto con la comunicación de despido, la empresa ha de hacer constar lo que se denomina finiquito. Se trata de un reconocimiento de las cantidades adeudadas a las trabajadoras y los trabajadores en conceptos de salario, pluses, horas extraordinarias y cualquier otro concepto retributivo, así como de la parte proporcional de las pagas extraordinarias y de las vacaciones no disfrutadas en su caso. Hay que saber que podemos exigir la asistencia de un representante legal de los trabajadores a la hora de la firma del finiquito, y en todo caso, si la empresa se niega, debemos hacerlo costar en el recibí. Además, a la hora de firmarlo se pueden utilizar fórmulas tales como recibí y pendiente de revisar las cantidades o cantidades no percibidas en caso de no haber sido puestas a disposición en el momento de la firma. Tales fórmulas permiten a las trabajadoras y los trabajadores cobrar las indemnizaciones que se ponen a disposición en el momento de la firma pero dejan abierta la posibilidad de discutir el fondo del asunto en una demanda. ¿Y una vez despedidos, ya no podemos hacer nada? Por supuesto que sí, existe la posibilidad de impugnar el despido vía judicial. Pero atención, el plazo para interponer la demanda es de 20 días hábiles desde el día siguiente al despido. Además, previamente hay que celebrar un acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Se trata de un trámite que permita que las partes puedan llegar a un acuerdo antes de la vía judicial. ¿Y el desempleo? cuando se solicita? Con independencia de que exista o no carta de despido, desde el momento en que se extingue la relación laboral por causas ajenas a la voluntad de la trabajadora o del trabajador, está en situación legal de desempleo y, por tanto, en condiciones de solicitar la prestación o el subsidio al que tuviera derecho, siempre en el plazo de 15 días siguientes al despido. Hasta aquí las recomendaciones que desde un punto de vista formal pueden sernos de utilidad en el caso de que tengamos que enfrentarnos a un despido. No olvidéis que ante el despido no estáis solas ni solos. La sección sindical del sindicato en caso de estar constituida en la empresa y en todo caso el sindicato en su conjunto está con vosotros para apoyaros en vuestra lucha por el mantenimiento del puesto de trabajo o en todo caso por la salida del mismo lo más ventajosa posible. En los próximos capítulos iremos tratando las diferentes clases de despido y las consecuencias jurídicas de cada uno de ellos. Como siempre ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestro canal, comentar lo que os apetezca y compartir los vídeos que consideréis de utilidad. Hasta el próximo capítulo de Asesoría Jurídica en el que hablaremos de los despidos colectivos. ¡Salud!